Niños. Sí, están escribiendo. Ángela me estaba llamando. Marilyn, no se, no se ve tu PPT. No dejes Ya. Ya, creo que ahora sí ya se puede observar el PPT de lo que tanto estaba hablando como loca. A ver, ya. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hablar de esta, de esta especie? Como decía... <ríe> ya, gracias, Ángela. Ya. A ver... Esta especie posee una característica muy particular, como les decía, y les dicen bufones porque justamente tienen una gama amplia de colores. Ya les decía, anaranjado, verde, amarillo, morado, ¿no? Y tenían una lengua protractil y unos ojos saltones. Ah, perdón, ¿qué quería decir protractil, chicos? Quiere decir, quiere decir que pueden extender la lengua. ¿Verdad? Su lengua para poder atrapar a los insectos. ¿Qué tipos de insectos hablando? estábamos hablando, chicos? Gusanos, mariposas, orugas, ¿verdad? Ahora, si ustedes se preguntan cuál es la velocidad en la que puede, digamos, eh, poder consumir a estos insectos, que es su alimento, a ver, parpadeo en su casa, traten de parpadear. Ya. ¿Lo que hacen? <ríe> ya, gracias. Ah, ¿Lo que hacen? Es cinco veces más de lo que nosotros hacemos, ¿no? Esa es la velocidad de la lengua. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de esta especie? Tiene justamente dos patas anteriores, o sea, dos patas delanteras y dos patas posteriores, en la parte de atrás. La parte de adelante tiene aproximadamente cuatro dedos, solamente tiene cuatro dedos, y en la parte de atrás tiene cinco dedos. ¿Cuál es la razón para la fijación y propulsión? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Quiere decir para que se puedan impulsar, ¿verdad? Nosotros sabemos que las ranas y los sapos saltan, son buenos saltando por excelencia. Eh, y otra curiosidad también es que si se dan cuenta dentro de los espacios de los dedos, esto se llama... ...digamos, membranas interdigitales... ...y que permite justamente mayor fijación... ...que se puedan ubicar mejor. Ahora, eh, ¿qué más dentro de, de las patitas podemos rescatar? Es que tienen una especie de ventosas... ...no, o sea, callos, callosidades... ...que permiten justamente fijarse, ¿no? Eh, ah, por cierto... Respecto al color, antes de olvidarme, lo curioso de esta especie es que de la parte ventral, o sea, la parte de la barriga, es la parte de la barriga, no tiene el color eh, mezclado, ¿no? no tiene negro ni amarillo mezclado, sino es un color entero, que en este caso puede ser amarillo, puede ser anaranjado, verde, morado. ¿no? Por eso les decía que le dicen la rana payaso o la rana arlequín. Ahora, eh, si ustedes desean... Busquen en internet, con ayuda de sus papás, y se ponen a buscar las ranas arlequines en todo el mundo. Esta especie es propia de nuestro país, ya, esta especie, digamos, es de la libertad, es de la libertad, se ha ido en la libertad en la zona costa, por parte, de, por arriba del norte, de nuestro país. Y esto, y bueno, en cuanto a su importancia ecológica que había salido en en la ruletita, es justamente el hecho de que puede controlar diversas plagas que pueden ingresar a los cultivos. ¿ya? Eh, tanto esta especie como la siguiente que voy a hablar están en una situación bastante crítica, como dice la UCN, que es una organización que es una organización que está hablando de que esta población está disminuyendo. ¿Cuáles son las razones? Son diversas porque justamente están afectando su hábitat. Eh, y no solamente están afectando... Bueno, esto, el hecho de que esté afectando su hábitat tiene mucho que ver con las enfermedades que les esté pasando actualmente, ¿no? Como por ejemplo la quitridiomicosis. Es una enfermedad bastante fuerte dentro de, estos, de este grupo de anfibios, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre una especie también nuestra, nuestra, y no hay en otro lugar del mundo, o sea, solamente está en la región de Puno, en la región de Puno, y en la región, y también este en el país de Bolivia, por la paz, la capital de Bolivia. ¿Y por qué está en esta zona? Ah, porque está en el lago Titicaca el lago más profundo, ¿no?, ya llegaron mis dos participantes que me van a ayudar después, no se rían, me van a ayudar. Ya después van a hacer la, la rana, la yoga de rana. Oye, Shh, no les así. Ya. Entonces vamos a ver este video que es un reportaje hecho por un canal, creo que me parece que es el canal 2. ¿Ya? <tose> Obrigado. Ya, eh, creo que no se logró escuchar el video, el sonido, el audio, estoy conversando por aquí, algunos me dicen que no se logró escuchar, qué pena sinceramente porque, eh, bueno al menos creo que pudieron observar las imágenes, el, el, el video, hablaba sobre dos puntos importantes, el primer punto importante es que justamente esta especie vive en aguas bastante profundas y la temperatura a la que vive esta especie es aproximadamente 10 grados centígrados menos que 10 grados centígrados no es bastante helado y dos que pertenece digamos a un aspecto cultural o sea piensan que es una rana sagrada y es este aspecto que hay un grupo de investigadores que tratan de proteger a esta rana chicos ya eh. Y es justamente, el, el nombre científico de la especie, ya saben que hemos aprendido, es Telmatobius culeus. No sé ustedes, pero su, su rostro de esta de esta ranita es bastante tierna. Al menos para mí me parece muy tierna su rostro. ¿Qué vamos a hablar de esta especie? la reproducción les comentaba que esta especie vive en aguas bastante profundas cuando son adultos ahora eh, cuando es la etapa de reproducción ellos salen de, digamos en, en estación en la primavera y salen a la superficie se ubican en las riberas del lago Titicaca ¿con qué objetivo? con el objetivo de reproducirse Realizan el amplexo, que viene a ser una especie de reproducción típica de los anfibios, chicos. Ahora, ellos son muy inteligentes porque realizan en las riberas con el propósito de que sus sus, eh, sus huevitos se encuentren en condiciones de protección, ¿no? Se encuentran en las rocas, ¿no? Ahora. La madurez de esta especie es aproximadamente dos años y hasta ocho o nueve meses, dos años y ocho, y ocho meses, para que puedan reproducirse, ¿no? Salen a la superficie. Ahora, sus huevitos, eh, si tienen una regla a la mano, mide aproximadamente dos milímetros, o sea, menos que un centímetro, chicos. Menos que un centímetro. Eh, pueden ovar 500 hasta 1.800 huevos, ¿no? Ahora, estos, estos huevitos, al paso de seis o siete días se van a convertir en larvas o renacuajos larvas o renacuajos ¿no? y van a pasar por un proceso que yo sé que ustedes conocen que se llama la metamorfosis es un proceso eh, por el cual la especie va justamente a perder la cola que le da el aspecto de la movilidad como ven en la cuarta imagen ¿no? Eh, en el, en el espacio acuático de la especie, poderse mover. Y durante esta etapa no va a consumir insectos, evidentemente, va a consumir, eh, digamos, eh, desechos de lo que arroja algunas aves, ¿no? Van a consumir algas, ¿no? Y, bueno, van a perder la cola, pero van a desarrollar un órgano bastante importante para ellos, que es el pulmón, porque van a salir a la superficie y van a adquirir el oxígeno, que también es importante, ya no solo del espacio acuático, del agua, sino también del aire. Eh, a los 25 días aproximadamente, ya empieza a darse la, la formación de esta especie en cuanto a un aspecto particular de Telmatobius culeus, chicos, que es su piel. Su piel, si se dan cuenta, sobre todo en la cuarta imagen, en la última, tiene extensiones de piel, o sea, como si fuera capa tras capa, capa tras capa. Y es justamente la, la característica peculiar de esta especie, porque le provee mayor oxígeno. Le provee mayor oxígeno, mientras más piel posea la especie, mientras más piel posea, va a poder captar de muchos de mucho mayor espacio el oxígeno, ¿ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué pasó con esta especie? Si se preguntan, por si acaso también, también les ha caído esto de la enfermedad de la quitriomicosis, que es una especie de hongo, justamente como les comentaba, que se inserta en la piel de la especie. Esta especie, justamente como posee muchísima, muchísima piel, está recubierta por, por abundante queratina, ¿no? Por ejemplo, nos tocamos nuestro cabello, tenemos queratina, en nuestras uñas tenemos queratina, un aspecto algo brilloso, ¿no? Ya. Este hongo se inserta y parasita. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa dentro de la formación de las larvas, de los renacuajos? Que evidentemente es más débil y poco formada su pielcita, ¿no? Se inserta y empieza a parasitar, como les decía, y, los, y estas especies empiezan a perder su... Sus reflejos empiezan a, a carecer de evolución, ¿no? Eh, ¿Y esto a qué se debe? Bueno, eh, a diversos aspectos de la actividad humana, ¿no? Justamente eso es lo que vamos a hablar a continuación. ¿Por qué son importantes los anfibios? ¿No? La pregunta más grande sería: ¿por qué son importantes las especies en nuestro país, en el mundo? Ya que cumplen diversas funciones. Dentro de la cadena trófica o cadena alimenticia, como ven en el PPT, en la imagen. ¿Por qué son importantes las ranas y los sapos? Como dice ahí, son consumidores de segundo orden. Es decir, van a consumir diversos insectos como orugas, eh, gusanos, moscas blancas, que se encargan de consumir de las plantas. Consumen de productores, justamente de plantas, que nosotros necesitamos para... del consumo humano, ¿no? Que nosotros necesitamos para consumir. ¿Qué sucedería si hay un exceso de plagas? Evidentemente, un cultivo se echaría a perder. Por ejemplo, digamos que sea la alfalfa, chicos. Digamos que sea la alfalfa. ¿Qué sucedería si la alfalfa empieza a perderse en cuanto a producción? Ya no crece la alfalfa. O se está putrificando... Se está pudriendo, perdón. Pues... Un grupo de animales que son los eh, las vacas, los toros, los ovinos, los carneros, qué sé yo, no van a consumir de, de, de las alfalfas, ¿verdad? Entonces va a haber otra pérdida por parte del espacio de la ganadería, que no queremos. Yo sé que los papás están entendiendo esta lógica, yo sé que los papás, o los más adultos entienden esta lógica, eh, y también los niños en su, en su formación. Entonces es muy, muy importante... Los anfibios, porque de cierta manera regularizan, controlan las plagas de manera natural. ¿Qué pasa? Entonces, no se podría controlar, sí se podría controlar con pesticidas, insecticidas, ¿verdad, chicos? Pero, ¿qué pasa? Que estamos lastimando el hábitat de esta especie. O sea, las partes de los lagos, los ríos, estaríamos afectando, ¿no? Y justamente ahí entra a tallar la actividad minera. Ahora, ¿cuál es la otra función eh, ecológica que cumple los anfibios? Es que, digamos que, son como referentes de decirnos que este agua está contaminada o no. Y muy bien lo saben eh, la, eh, una comunidad muy cerca a Bolivia, porque esta comunidad vive, consume y vende ya una especie de, de pez llamada ispis. ¿Ya? ¿qué pasaría? ¿Cómo, ¿cómo los pobladores ya se dan cuenta que ya no hay ispis? pues porque ya no hay presencia también de renacuajos ¿no? se han retirado estos anfibios entonces ya no van a ir a trabajar ya no van a consumir, ya no van a vender ¿no? y es una cadena de, de consecuencias muy lamentables ¿no? Eh, bueno y Finalmente, los consumidores de tercer orden efectivamente no, van a, no se van a alimentar, porque los anfibios forman parte de, de su gran variedad eh, alimenticia. Y otra función muy importante es la eutrofización del agua. Dentro de su importancia ecológica es la eutrofización del agua. ¿no? Que viene a ser, eh, digamos, eh, qué tan ácido o básico se encuentra el agua. Y obviamente que no son condiciones normales para, para beber, ¿no? O para tr ser tratadas este agua, chicos. Y finalmente otra función, eh, ya no ecológica, sino más cultural, es que al inicio eh, se dijo que estar en el video, si no lograron escuchar, es conocida como la, la rana sagrada caira. por una comunidad, creo que la conocen ustedes, chicos, los Uros, y si no la conocen los invito a ver a esta comunidad y porque es sagrada porque para ellos la lluvia es muy importante y los únicos que pueden atraer la lluvia son las ranas y los sapitos ahora qué vamos a hacer el día de hoy el día de hoy vamos a hacer una manualidad muy rápida muy rápida pero aquí tengo tres tres opciones en las que ustedes también podrían hacer si no tienen estos materiales Aquí que, de, que les voy a presentar. Pueden hacer con los rollitos de papel. Eh, si tienen grapa, pues lo engrampan. Eh, ponen los ojitos. Si tienen ojitos móviles, pues colocan ojitos móviles. Si tienen esto crepé, crepé, que lo hace más fluido, pues pueden poner, en vez de pintar, si no tienen témpera, pues con crepé. Y de cierta manera va a tener más volumen su su maquetita y ponen un pabilo, un hilo de pescar, ¿no? Y una mosquita, una mosquita chiquita y empiezan a competir con sus hermanos, sus primos, sus familiares que tienen cerca, ¿ya? Otra opción es hacer un porta crayoles, crayonas, ¿cómo se dice esto? Eh, o porta lapiceros, que es lo que yo voy a hacer ahora. Esto es con Fuami, por cierto, esto ya se fija, ya no se mueve, no se bota, se queda ahí. Y es muy bonito, se ve, se ve muy bonito. Y finalmente, la otra cajita, que me parece muy interesante y es una propuesta para poder hacerla, para poder hacerlo, es también creo que con fuami o cartulina, lo podrían hacer. Y es como encestar una bolita dentro de ese espacio, ¿no? Y es todo por hoy. Vamos a empezar con la manualidad, ¿ya? Ah, cierto, antes de empezar, chicos... Esto es gracias al Museo de Historia Natural, como les comentaba. Si quieren observar alguna, alguna, alguna noticia, ahí está el, el, la, la página, el Facebook también. Eh, y nada, feliz 5 de junio, feliz Día del Medio Ambiente, chicos.